que por qué te amo, porque hueles a tierra barbechada, libre de malas hierbas, espinos y malezas, porque eres clara como el agua, ardiente como el sol, plena como la luna llena y noble como la naturaleza, ¿Qué por qué te amo, porque tienes la sencillez de la gente de tu pueblo, llena de tradiciones y con grandes corazones, que saben muy poco de urbanidad, porque aprendieron a amar de lejos la ciudad, por eso nos infectaron de las reglas de la sociedad. ¿Qué por qué te amo? Porque son tus pezones como capullos de mariposa, que duermen silenciosos guardando la orruga, para despertar la vida en la metamorfosis de mi boca, de esta boca que espera golosa, la esencia de tu ser, con sabor a vino, con sabor a miel, con sabor a mujer. ¿Que por qué te amo? porque tu sonrisa siempre es carcajada, que rompe el silencio en mitad de la nada, sin medir el acto, ni esperar el juicio, de los que olvidaron la alegría plena, que ha vida en las almas bellas, que por qué te amo, porque siendo rosa, te mantienes en botón, dejando tus sépalas entreabiertas, para emanar solamente cuando sientes, la energía del amor que te conduce a abrir tus pétalos, para entregarte, a un solo corazón, que porque te amo, porque sigues siendo la mujer hermosa, que llegó a mis brazos una primavera, sembrando en mi alma toda una parcela, que llenó mi vida, de ilusiones nuevas, y le dio el encanto, que nadie le diera, que porque te amo, porque eres luz en mi camino, porque eres alimento para mi alma, descanso para mi cuerpo, la melodía que alimenta mis días y las huellas que acompaña mi destino. ¿Qué por qué te amo? ¿De verdad me preguntas? ¿Qué por qué te amo? Simplemente porque te enraizaste en todo mi ser.